Muy buenas tardes y noches eh, a todos los que están acá escuchándonos el día de hoy desde Facebook Live. Mi nombre es Marcela y estoy muy eh, feliz de compartir con ustedes una vez más, como todos los martes a las cinco y media de Centroamérica, México, en esta ocasión. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la paciencia, el poder secreto y es que definitivamente vivimos en una sociedad donde la paciencia puede ser un gran poder. Y entonces vamos a eh, compartir un poquito estas pocas ideas, eh, pero muy poderosas, con esta linda presentación y esperamos que sea de ayuda y de beneficio para los que están escuchando. Y no sé si este, se familiarizan con esta escena de la derecha. <risa> Está mucho ese dicho que uno escucha y dice y que aprende culturalmente, Dios, dame paciencia, ¿verdad? ¿Y cómo se siente uno cuando está uno eh, en ese estado de ánimo, en ese momento donde tal vez ya ha aguantado mucho, donde ha estado no aceptando las cosas o sintiéndose como bastante incómodo ante algo que tal vez ya juzgó de una u otra forma como no correcto, ¿no? Entonces, eh, muchas veces uno busca como, o, o piensa que la paciencia es como una especie de, de, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Eh, liga, decimos en Costa Rica, ¿verdad? O anda, que se estira y se estira y tiene un límite y ya está. Y se rompe en algún momento. Y ahí es donde uno dice, ay, es que ya, me, ¿verdad? ¿Verdad? hasta aquí llega mi paciencia entonces será que de verdad eso es paciencia y si de verdad fuera paciencia pues será que una virtud como llamamos cualidad a estas cosas internas o estas eh, digámosle hábitos o capacidades internas tendría algún límite entonces eh, vamos a explorar un poquito esto y la idea es que podamos, ojalá, expandir esa capacidad interna que ya todos, de acuerdo al Raya Yoga, como lo vemos nosotros acá, ya tenemos, ¿verdad? Y es un potencial que entre más lo practicas, es como una semilla que va creciendo y se va floreciendo de forma que vamos viendo los frutos con el tiempo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y me gusta mucho este concepto de que la paciencia viene como de esa eh, unión de dos palabras, que es paz y ciencia, ¿no? Entonces, como que lo podríamos ver como la paciencia es la ciencia de mantener la paz, ¿verdad? Y la paz es algo que todos estamos familiarizados y cuando uno se siente en paz, uno podría decir que es muy fácil ser paciente, ¿verdad? Entonces, ¿Qué es la paciencia de acuerdo como lo vamos a ver en lugar de una cuestión de como una especie de bomba que uno tiene para aguantar un tiempo determinado eh, o un timer como dicen en inglés, ¿verdad? Que hasta aquí puedo llegar o sostener esto, esta capacidad. Vamos a ver la paciencia de, un, de una forma muy diferente. Podemos verla como una, una forma de entender las cosas, ¿verdad? Entender lo que sea que está pasando en mi vida un entendimiento y utilizar ese entendimiento como para de verdad poder percibir que todo lo que pasa en mi vida, en las escenas de esta película de la vida, ¿verdad? Todo pasa en su momento correcto y todo tiene un proceso de ser y como tener esa sabiduría de observar y poder ver el hilo de las cosas, cómo se desarrollan y así no ya sentir que voy a tener que ver el reloj hasta aquí me llega la paciencia, ¿verdad? Entonces, aparte de ser un entendimiento, que ahorita vamos a hablar más de esto, podríamos también decir eh, que la paciencia eh, requiere mucha madurez, ¿verdad? Y es que de verdad, si tienes la sabiduría para observar, apreciar, disfrutar del proceso de las cosas, bueno, entonces eh, suena muy similar también a la capacidad o, o a tener esa madurez para poder soltar los sentimientos de muchas veces no tener lo que quiero y, y lo que no tengo en este instante. Y aparte de eso, confiar que tal vez es mejor para mí como están las cosas ahora y que si es algo bueno para mí, eso que deseo vendrá cuando tiene que venir, ¿verdad? Pero no de que una cosa de que yo me consuele con esta idea, pero que yo lo perciba así, que haya como una voz interna que me haga sentir de esta forma. ¿no? Qué bonito sería, porque imagínese tantos eh, momentos o circunstancias o personas que vienen en la vida a... A mostrarnos que tal vez la perspectiva de las cosas como nosotros las vemos no es la correcta o no es exactamente, tal vez no es la correcta, pero no es exactamente como yo la percibía, ¿verdad? Va entonces, va a enriquecer esa perspectiva y no siempre entonces yo esperar a que todos se acomoden a mis formas de, de percibir la vida, ¿verdad? Entonces, eh, el ejemplo que les iba a dar mucho es la naturaleza, porque, verdad, para los que están alrededor de la naturaleza y en Costa Rica es imposible, por ejemplo, para los que están en Costa Rica, bueno, en muchos países, pero estoy recordando la naturaleza de Costa Rica, es tan hermoso observar ese ritmo que tiene la naturaleza y definitivamente podemos decir que ese, ese, la paciencia es como un secreto que está ahí, verdad, como latiente en cada proceso de las cosas que pasa por la naturaleza. Y es impresionante, por ejemplo, ahora que yo vivo en un país de cuatro estaciones, ¿cómo puedes ver esa sabiduría, esa madurez que, que tiene la naturaleza de ir preparándose cuando las cosas van viniendo, verdad? Por ejemplo, ahorita estamos terminando el otoño, entrando el invierno, y todos los árboles pierden las hojas ¿verdad? y todo ese proceso es tan impresionante porque cuando han nacido en un país donde hay eso puedes ver cómo es un, es un, ¿verdad? un cambio muy radical pero que sucede a pequeñitas pequeñitos pasos y entonces como que te das cuenta claro que te das cuenta pero o sea el, el resultado radical viene después de un proceso que no es así del, del, del día a la, a la mañana, de la noche a la mañana, como decimos. Entonces, observar la naturaleza nos puede ayudar muchísimo a, a poder desarrollar ese placer en, el, en ver ese crecimiento, en ese proceso, en el disfrute de, de esa observación, ¿verdad? En lugar de sentirnos de que, de nuevo, con el reloj, que sigue, que sigue, verdad? Que es un poco lo que vamos a hablar, lo que nos llevó un a lo que está sucediendo ahorita en nuestros días, en nuestra sociedad, que, donde vivimos en una cultura de total desequilibrio, ¿verdad? Y entonces este, estamos tan acostumbrados a correr, ¿verdad? Como un poquito como esos hámsters que están en, en, en esas rueditas. Y estamos en la casa pensando en el trabajo, en el trabajo estamos pensando en la casa, ¿verdad? Estamos pegados a los aparatos electrónicos, de forma que este, estamos en una cultura que no solamente está como enfatizando esa, esa necesidad del cambio o más bien tratando de agarrarse a algún lugar porque el cambio es tan, tan rápido, ¿verdad? Yo creo que todos estamos sintiendo muchísimo esos cambios que vienen en el mundo muy rápidamente. Este, pero ese desequilibrio tal vez podríamos decir que se basa en estar tan enfocados en lo externo, ¿verdad? Y estamos corriendo, corriendo sin muchas veces saber, a, saber hacia dónde estamos yendo. y lo normal en ese tipo de ritmo de vida, ¿verdad? Que no es muy parecido al que estábamos hablando de la naturaleza, es no observar, es muy normal ser impaciente porque... ¿Verdad? Como en los mismos eh, aparatos electrónicos, tú estás clic, next, next, lo que sigue, lo que sigue, ¿verdad? Y estás tan acostumbrado que todo es tan rápido, ¿verdad? Pero no necesariamente la velocidad es la calidad, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la impaciencia se volvió como una especie de normal en términos de que eh, sentimos... Eh, Podríamos, podríamos decir que la impaciencia es una especie de síntoma o de señal o de signo de que tal vez no estamos poniendo atención o poniendo tal vez atención a las cosas que no son tan importantes. ¿no? Estamos como muchas veces no escuchando esa voz interna, pero dejándonos llevar por lo que la televisión, la tecnología, la familia, lo, bueno, lo externo nos está diciendo, ¿verdad? Que no necesariamente está siempre eh, sincronizado con esa voz interna. Y cuando no escuchamos la voz interna, ahí nos estamos haciendo un daño, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver también a nivel físico con el cuerpo. Es como una persona que está teniendo síntomas de algo y los ignora y eventualmente si no cuida de sus síntomas va a tener que pagar el recibo, como decimos, ¿verdad? Porque alguna enfermedad vendrá. Entonces, todos estos síntomas de la impaciencia, la ansiedad, ¿verdad? Es como esos eh, signos estamos diciendo de, de que tal vez deberíamos hacer un alto y observar, ir hacia adentro para ver cuáles son mis prioridades o cuál es tal vez esa voz interna que habla de prioridades, ¿no? Porque eh, lo que podríamos decir es que... Estos síntomas, ¿verdad? La impaciencia, la ansiedad, lo que estamos diciendo, es como signos de una especie de debilitación en nuestra salud interna. Y esa debilidad es como sentirnos, ¿verdad? Cuando uno está bajo energía, se irrita fácilmente, ya no tiene la capacidad de, de observar bien, no, no disfruta de los procesos, ¿verdad? Esa impaciencia se vuelve, regresa. A, a este esquema de vida que hemos estado practicando en esta sociedad, ¿verdad? Entonces, vamos a sugerir aquí que tal vez lo que tendríamos que hacer es poner atención y darle prioridad a esa energía interna, porque esta energía interna que tal vez hemos ignorado por algún tiempo es lo que nos ha hecho sentirnos débiles, ¿verdad? Y lo que nos hace eh, reaccionar, lo que nos hace... Tener falta de aceptación hacia las cosas. Entonces, ¿qué tal si hiciéramos eh, responder o cuidar de esa energía interna nuestra responsabilidad? Eso es lo que vamos a, a hablar hoy como, como una especie de ya no como de opción o hobby, pero de verdad. Si yo quiero una vivir, vivir una vida con calidad interna, necesito poner atención a mi salud interna, ¿verdad? Entonces, hablamos de, eh, de que nuestra prioridad tal vez debería observar esa energía y poner atención, ¿verdad?, a, a esas prioridades y hacer una pausa, ¿verdad? Y al, al ver esta imagen de, de las profundidades del océano, yo creo que fácilmente nos inspira, de nuevo, la naturaleza a sentirnos en silencio, en paz, ¿verdad? Y les voy a invitar que donde sea que estén sentados, tomemos un segundito eh, para buscar no solamente escuchar lo que estoy diciendo yo, pero buscar experimentar. Vamos a hacer una especie de, de autoobservación, ¿verdad? De esas prioridades en mi vida. Entonces vamos a respirar. Profundo y lento, calmado. Y observo las ocenas de mi alrededor como si fueran las olas de este océano que están subiendo, bajando en movimiento, en constante cambio. Pero me voy a dejar ir más allá de todo ello. Voy a irme profundo en es un viaje. donde más allá de lo que yo pienso que debería ser o lo que se espera de mí, voy a buscar escuchar esa voz interna. Una voz muy sabia que ya sabe qué es lo que es importante. Ya sabe cuáles son sus capacidades. Tal vez no completamente. Tal vez no a plenitud, pero sí tiene un presentimiento de lo que yo podría ser capaz. Así que imagino en este espacio de calma, Que todo lo de mi alrededor está en stand-by, congelado. Y en esta tranquilidad puedo percibir hasta mis pensamientos, mis vibraciones. Pueden que hayan voces que no han sido atendidas por un largo tiempo. Y hay otras voces muy sabias que pueden abrazar, cuidar, Amar lo que soy. Y si me considero un ser, hijo, o creación del océano de la paz, de la fuente de la paciencia. Entonces puedo invocar ese ADN interno de paz que ya está ahí latente dentro de mí. Reivindicar ese derecho que viene de la familia de mi ancestro. Y hablarme a mí mismo con cariño. Sabiendo que este instante es tan valioso. Porque me está permitiendo observarme. Apreciarme aceptarme y tener buenos deseos para mí mismo. Y visualizo ese océano de paz llenando cada parte de mi ser En esa experiencia nada me hace falta. Me siento bien. Me siento digno. Me siento protegido. Y suavemente voy subiendo. Hacia las olas, hacia la superficie. Pero con esa certeza interna. Esa voz que me dice que todo está bien. Y todo puede estar bien. Estoy conectado a ese potencial. Y respiro profundamente. ¿Cómo se sienten? ¿Será que si ahorita me toca manejar en un tráfico pesado? ¿Será que sería capaz de... De estar en un estado más tranquilo. Y es que esto que dice acá de que la paciencia es el fruto de una mente pacífica es tan cierto. A veces queremos paz en nuestra mente y por eso la gente busca diferentes técnicas, cosas, ¿verdad? Pero en realidad la paz, la paciencia es el fruto de yo haber trabajado conmigo mismo, ¿verdad? Es como el resultado. Entonces, eh, mi mente, podríamos decir que es capaz de, en este estado donde estoy conectado con esa paz, de lidiar con cualquier situación sin sentirme agitado, sin sentirme con ese nudo en la garganta o al, al, al borde, como dicen, de las situaciones o de mi propio temperamento. Porque ya no estoy en esa actitud, digamos, de, de aguantar, pero si no, estoy viendo la vida diferente, podríamos decir, con los mismos ojos que la naturaleza, podríamos decir, la ve, ¿no? Estaría yo siendo más capaz, cap, capaz de aceptar y en realidad lo que está sucediendo es que la paciencia se vuelve ese poder secreto, ¿verdad? Que es lo que me permite lograr esas cosas. ¿verdad? Estar en el medio de esa tempestad sin verme afectada por ella. Y me imagino que en algún momento he visto a alguna persona que ha tenido esa capacidad. Si por lo menos en, tal vez es algo que me sienta muy lejano a ese a esa estado de ánimo, pues estoy segura que algún ejemplo he tenido que me pueda ayudar a recordar que es posible, ¿no? Y. Lo que también queríamos decir es que con el poder de la paz, ¿verdad? Eh, no estaríamos tan fácilmente cayendo en las trampas usuales, ¿verdad? Desde que Ulanito viene y me grita, entonces yo reacciono y grito de regreso, ¿verdad? Que son trampas? Digo yo porque pues esa negatividad, ese estrés, esa impaciencia son los signos de la, de la sociedad actual. Y es importante entender que eso no va a parar, ¿verdad? Así nomás. Entonces es una decisión personal, cómo yo voy a ver esas cosas, cómo voy a enfrentarme y cómo me voy a defender y protegerme a mí mismo, ¿verdad? Sin tampoco tener que herir a los demás. Y eh, la otra cosa es que la paz nos muestra muchas veces lo que debemos hacer ante las situaciones, de forma que ya no sea yo eh, como agarrado en el así desprevenido, como decimos, de que alguien hace algo que yo no me imaginaba y ya está, reaccioné. Pero entonces la paciencia es como esa capacidad de observación que nos permite mantenernos como en una especie de, de audiencia en esta película de la vida donde ya no estamos ¿verdad? listos a tirar el puñetazo de regreso como una especie de, de reacción, ¿verdad? Y este, una cosa que me gusta a mí mucho también es sentir que nos hace astutos la, la paciencia, nos hace astutos pero de una forma muy madura. De forma que ya este, no me voy a dejar yo a llevar por las trampas que muchas veces el ego nos presenta a nosotros mismos, las trampas autotrampas, podríamos decir, que es, ¿verdad? Que cuando alguien me quiere hacer sentir menor o peor o lo que sea, normalmente el ego es el que sale y dice, ah, no, este no permitas que te haga sentir. Esa... ¿Verdad? Entonces es que es yo verme como hormiguita. Que entre más tú vayas sintiendo esa capacidad interna, ya el ego no va, no, va, no vamos a necesitar poner esas máscaras o esas eh, caras monstruosas, por así decirlo, para asustar a los monstruos que vemos afuera. No necesitamos defendernos de una forma negativa, por así decirlo. Y entonces podríamos cerrar diciendo que en esos... Horribles congestiones de tráfico que estoy segura que muchos tenemos que enfrentar día a día, ya tal vez no vamos a tener esa esta actitud de querer ahí este, estar pegados al, al pito, como sea que lo digan en sus países, ¿verdad? Pero... Hasta lo podemos ver como una oportunidad para un tiempo con nosotros mismos, ¿verdad? Y tal vez tomar ese tiempo para meditar si estoy incompleto parada porque que no les vaya a pasar nada, ¿verdad? O si estoy moviéndome y parando, pues entonces podría escuchar algo que me alimentes internamente, ¿verdad? Tantas cosas, el tiempo es tan valioso y no deberíamos perder ni un instante, pero eso es una decisión personal, ¿verdad? Y no... Sintiéndome que yo soy la víctima de las situaciones externas. Entonces, eh, creo que teníamos esta ultra imagen que, ¿verdad? que el, el secreto para mantener y, y ya para cerrar, eh, sostener esta arma secreta o este poder interno es de verdad crear pausas de paz durante el día. Y eso implica que entonces podemos poner nuestras alarmas a ciertas horas o yo cuando tengo un break un estante que yo pueda hacerlo. a tomar esas pausas, ¿verdad? Darme como la que hicimos hoy. De forma que estoy como manteniendo ese esa almacén interno que me va a ayudar en el momento cuando vienen situaciones. Y para esto muchas veces menciono que están las... Eh, aplicaciones que te pueden dar este, esas paraditas durante el día si así tú lo quieres, hay aplicaciones muy bonitas en el, los teléfonos tú puedes ponerte la alarma o tú puedes hacerlo como quieras, lo importante es sacar ese tiempo para uno mismo entonces con esa idea vamos a cerrar la, la charla de hoy, esperamos que, que sigan construyendo y, y sembrando esa, esa poder secreto de la paciencia y que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima.